Y está con nosotros también Flor Scavino, ella es jefa de la Comuna 12, comunera, 13, 13, ¿y por qué dije 12? Por la boca debe ser. Puede ser, bienvenida. Jefa de la Comuna 12, ¿eh? la Comuna 13, ¿de colegiales? Núñez y Belgrano. Núñez y Belgrano, los tuve que aprender para mi hija en el colegio. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado y bueno, un placer charlar un ratito con ustedes. Bien. Aunque me hayas confundido, como una 12 con 13, no importa. No, como una 13. No. Además, es, es hincha de River, usted. A, absolutamente. ¿Vio el fanáticos. partido? Vi el partido, pero no con demasiada atención, porque en mi casa no son tan fanáticos, son fanáticos de boca. Ah, entonces bien. estaba como concentrada, trataba de concentrarme, pensar, poner mi energía ahí sin escuchar alrededor. Pero bueno, muy feliz. Los partidos se ganan, aunque sea en el último minuto, con penal, sin penal no es importa verdad, eso. Estoy es feliz verdad. de que haya salido con este resultado clásico y que sobre todas las cosas haya salido como salió todo lo que es el dispositivo. El dispositivo de el seguridad problema. está mejorando. Sí, sí. Cambió mucho además la entrada al estadio, ¿no? Los sí. autos, cómo fueron el estacionamiento... Sí. Esto fue cambiando. Pero jefa de la comuna, ¿qué significa una comuna para la gente que no conoce tanto? Era el Consejo Deliberante de antes. ¿Qué es una comuna? Bueno, una, una comuna, o sea, la Capital Federal, Ocaba, la ciudad Autónoma de Buenos Aires, está dividida geográficamente o geográfica, administrativa y políticamente en 15 espacios, sí, uh -huh. que son 15 comunas. Las comunas son... Eh, Actores eh, gestionados, estamos, eh, estamos, por supuesto, digamos, tenemos un, un peso, estamos creadas por una ley, Ajá, ¿sí? la ley 17. Amparadas en la ley. Creadas por ley, creadas, ¿sí? sí. Y devenidas de la constitución de la autónoma. ¿sí? Nosotros somos un, un lugar en donde. Eh, ah empezamos donde estamos trabajando siempre de cara al vecino, Ajá, ¿sí? en el sí. metro cuadrado y en la importancia y la conforman las comunas políticamente, geográficamente, distintos barrios. Okay. Mi comuna, que es la Comuna 3, está conformada por tres barrios okay. importantísimos, que son Belgrano, Núñez y Colegiales. Bien. Realmente, eh, aparte de todo, es un territorio como, como muy muy pintoresco muy propio, Lindo, con mucha... Sí. Con Mirá, me, traje, arra... me traje el mate del Colegio San Pablo Apóstol. Claro, bueno. Que es de uno de los colegios donde trabajo, que es de la Comuna 13. Sí, también. bueno, la verdad es que eh, es una comuna con muchos habitantes también. O sea, ahora en el último censo nos dio, nos marcó que somos la comuna con más habitantes de la, de la capital, uh -huh. ¿sí? También tenemos un lugar muy concentrado de edificios, que es el grano Centro. Tenemos mil habitantes. Así Bien. que y una comuna territorialmente lindísima, ¿no? porque tenemos estos barrios tan representativos, Núñez, Colegiales, Belgrano, llegamos hasta la costa del Río de la Plata, o sea, tenemos parques costeros, sí. así que la verdad es que es un placer poder trabajar ¿Y en cómo la te acercás a la gente? Dijiste que estabas muy al lado de la gente, ¿no? en el codo a codo. ¿Cómo te acercás a la gente y cómo la gente se acerca a vos? ¿Hay una ¿No hay una legislatura para encontrarse o trabajar? ¿O hay un CGP? No, nosotros, nosotros tenemos un lugar físico que sí. es la comuna la sede comunal la sede comunal en ahí donde va donde reside la junta comunal a la cual yo presido porque no soy yo sola somos siete juntistas Bien. yo la presido sí en donde trabajan todos los empleados de la comuna los que no están en tareas, digamos en, en los parques o siendo o sea teniendo tareas afuera de lo que es la sede comunal Bien. sí y ahí los vecinos sí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 horas Pueden dirigirse para hablar con nosotros Que somos los representantes Que estamos eh, trabajando para ellos O pueden venir en el primer piso También tenemos la gran cantidad de, de trámites Que son desconcentrados del gobierno uh -huh. central O sea, uno para hacer un trámite Antes, hace muchos años, tenía que venir No sé, tenía que hacer un trámite en rentas Tenía que venir acá, claro, a Ciudad y a Monte, al claro. centro claro. Sí. Ahora no, bueno, esto, esto hace muchos años Ya todos estos trámites están desconcentrados en su mayoría en las sedes comunales. Sí. Entonces el vecino tiene como la puerta abierta primero y siempre la puerta abierta para el diálogo con las autoridades comunales, pero a su vez también para hacer los trámites, que es lo que también nos trae un gran flujo de, de público. ¿Dónde ¿sí? está la sede? Cabildo 3067, ¿sí? Cabildo entre Iberá y Quesada, claro. en el barrio de Núñez. De Núñez. ¿sí? Con un flujo enorme, enorme de público y vos hablabas de encontrarte con la gente, ya está por terminar sí. ¿no? estos cuatro años sí, tuyos sí, sí. si tuvieras que hacer un balance qué cosas de, de la gestión de las cosas que se hicieron en la comuna eh, tuvieron la impronta de flor? y la verdad es que yo siento que siendo el, el primer mandato que tuve, uh -huh. son mandatos que duran cuatro años, que logré ¿sí? este poner impronta en la mayoría de las cuestiones yo tengo una una vasta experiencia trabajando para el gobierno de la ciudad en distintos cargos. ¿sí? Sí. Entonces es un gobierno que, que planifica, que trabaja planificadamente, entonces pudimos con, con la Junta Comunal y con el equipo que me acompaña eh, tomarnos el tiempo, que fueron los primeros dos meses antes de la pandemia, para poder hacer un plan estratégico Bien. en donde nosotros pensamos qué es lo que queríamos o por dónde queríamos navegar durante estos cuatro años. Sin saber que se venía una pandemia. Sin saberlo wow. no, por supuesto, por wow. supuesto. Eso lo único que hizo es, nos nos cambió los planes, sí, sí. ciertamente, retrasó otros o los puso a, a, en otra línea de tiempo, pero esto de, de poder trabajar de cara al vecino, en el metro cuadrado, en lo que el vecino necesita... Sí, en los espacios verdes y públicos, que es lo que realmente surge después de la pandemia como una necesidad. Salimos ¿sí? todos a la calle, Todos, ¿no? todos a necesitar eso, a ese lugar en donde nos podíamos sentir como más seguros que sí. en otro lugar cuando la pandemia lo permitió. Entonces sí. necesitábamos tener lugares abiertos y nosotros teníamos un lindo plan trazado para nuestros espacios verdes, allá más allá de, de tener estos niveles de mantenimiento muy sí. buenos como se tienen en toda la capital, eh, sino que también... Eh, tenerlos con, con patios de juegos modernos Con el césped como corresponde Con riego Además, eh, obras hubo, ¿no? Eh, en, obras en la, en la, la elevación hubo, del tren eh, Sí, en la comuna hubo grandes obras Que le cambiaron la vida al claro. vecino Que tienen que ver con este corte del gobierno de la ciudad sí. De tener... Eh, era de poder un lío pasar esas vías, era sí. perder tiempo Y sí, imagínate que se levantaron nueve barreras Ajá. con lo cual eso le empezó, a genera, empezó a generar empezó a generar una fluidez, no solo conectar a los dos belgranos que quedaban de un claro, lado y de otro sí, de la vía, sí, de la vía sí. del Mitre Belgrano digamos. R y Belgrano C sí, Belgrano, eh, Belgrano esta, de un lado y el otro esta elevación, <risa> Belgrano y Colegiales claro. Belgrano y Colegiales queda todavía vía con algunos pasos sí. bajo nivel la elevación de, de la vía del Mitre el fue Mitre, la que dio sí. esto que es ahí en, en Belgrano sí, sí. C sobre sí, lo que Belgrano, es la estación sí. Belgrano C le sumó a la gente un montón de tiempo de uh -huh. no estar parado frente a una barrera en la calle o esperando es eso que se, aparte que se hacían un, unos líos de, de tráfico terribles en la zona y esto esto da otra otra capacidad aparte de otra conexión o sea da otro sí. lenguaje entre dos sí. partes de un barrio amén de que él te lo transita lo transita yo, de otra yo, forma yo creí que estábamos hablando que estábamos hablando de los pasos bajo ¿No? nivel estábamos hablando del, del levantamiento de las vías ahí en, en Libertador y yo estaba, me, me enfoqué en otro lado que hay un desarrollo que no soy del barrio pero por ahí lo transito a veces eh, en la zona de Federico Lacroce y las vías hay un, una metamorfosis del barrio que está vinculando por eso te digo vinculando Belgrano con colegiales y hay una obra sobre las vías que no termino de saber qué es y pregunto te cuento un poquito bueno, ese es el famoso eso es un... Un playón, el playón Colchiales, sí. ¿sí? que ese era un ex playón de maniobras de ferrocarriles, sí que eh, quedó ahora con, o sea, se ven en parte, eso se desarrolló, sí quedando el 65% de ese gran playón afectado a lo que va a ser un nuevo parque. Claro. sí que lo estamos trabajando, que lo estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que es el que desarrolla la obra, porque es una uh -huh. mega obra, y nosotros desde nuestro lado trabajando también con los vecinos eh, en, en la incorporación de ideas sobre un proyecto. La verdad que va a ser magnífico, porque lo que va a hacer es, vincula eh, la calle Federico la Croce, sí, desde Moldes, ¿sí? moldes, desde Federico Lacroce hacia Virrey Avilés. sí. ¿Qué? ¿Qué? La verdad que es un extenso territorio, aunque antes eran playones de maniobras del ferrocarril, ahora va a quedar hecho un parque público, un espacio y verde el, de Desaparece y el paredón y se... Y, desaparece y, el paredón, queda un vestigio de paredón en algún lugar, sí que es como como que es más... Un eh, recuerdo. De corte Sí, en algún sitio, pero un sitio chiquitito como histórico, digamos, tiene referencia ferroviaria, y eso se deja, sí. el resto desaparece. Eh, quedan dos edificios de valor patrimonial que están sobre Avenida Federico Lacroce, que, que son muy bonitos, que daban esa idea de, de estación de ferrocarril inglesa, ¿no es cierto? Sí. O de galpón de estación ah. de ferrocarril. Y después el resto va a ser un, un parque muy abierto, con los árboles que hoy están, que se encuentran, más plantaciones, eh, que va a vincular también hasta la Plaza Paso, que hoy está en moldes, y Virrey, uno de los, creo que es Avilés. ¿sí? Entonces, la verdad que es un muy esperado por los vecinos, muy ansiado porque colegiales de nuestros barrios es que era que peligroso, más ¿no? Sí, sí. era peligroso transitar sí, por ahí ese paredón, la, la calle sí. de Ciudad de la Paz no, moldes que nada que si se transforma en una cosa iluminada parquizada y demás mejora eso también que tanto le preocupa a la gente, ¿no? Totalmente, porque todos los lugares que dan sobre las vías del ferrocarril realmente son lugares que se vuelven en como cualquier lugar espacios del mundo. de no lugar sí. en cualquier lugar del mundo, entonces claro. cuando uno los avanza con este tipo de, de, de, de obras, de mejoras todos bienvenidos y mucho más cuando es ese espacio verde ¿Cómo y participa la gente? Hablaste de participación de la gente, a mí me gusta porque sí. He conocido de, de Flor la parte humana, ¿no? El, el acercarse a la otra persona y escuchar. En esas reuniones, ¿qué te piden los la, la gente del barrio? Eh, y el vecino está apropiado mucho antes que casi que la existencia del Estado de los lugares, ¿no? Sí. De estos lugares que como que nadie entraba. Por Así ejemplo, es. nadie entraba a este lugar porque era no, un playón ya. ferroviario, ¿no? Sí. O, o no se entraba desde hace mucho tiempo. Entonces la gente lo espera y lo ansía un montón. Nosotros trabajamos en este sentido con los vecinos que han querido participar y con aquellos que están nucleados o reunidos en nuestro consejo consultivo. ¿sí? Entonces la verdad que son vecinos como de, prim de la primer línea del parque, o por ahí no, y, y del parque no, de esto que ahora va a ser un parque. Entonces la gente lo que anhela es lo que falta, y son los espacios verdes en algunos lugares. Y colegiales es el que menos proporción de espacios verdes tiene respecto a nuestros otros barrios. Uh -huh. Entonces ellos lo que bregan es por un espacio lo más abierto, lo más verde y lo más público posible. sí, Bien. Con caminos, sí, sí, con sí, transitabilidad, sí, sí, sí. con y mucha ese... iluminación, como decía acá él también, que la verdad es, es que cabrón, uno sí. bueno, quiere un espacio en donde lo contenga, donde sea seguro. ¿sí? Estuve eh, observando también, para preguntarte, por el Parque de la Innovación. Ajá. ¿Qué es este? El uh, Parque de Innovación es otro de los grandes esto es lo que la gente suele cono conocer como ex tiro federal. Sí. Sobre la calle Huda Hondo. Al lado de River. Exactamente, Bien. al costar, todo nos hace referencia a nosotros. No, Sobre no, este, no este, bueno. y después no tiene que hablemos de, de fútbol. <risa> También es un otro predio. Todos los predios que, que en la ciudad han sido privados en algún momento o que surgen a la venta, esto tienen que guardar esta relación entre terreno público y privado del 65% dedicado a lo público y el 35% que se puede vender o que se pueden hacer eh, emprendimientos privados. Esto pasa también en Parque de Innovación, pero no me quiero quedar con esta idea, sino con la idea de que Parque de Innovación es un gran desarrollo en el que va a existir y el 13 de mayo se abre un gran, un gran parque que va desde casi desde una cuadra después de Libertador hasta Lugones, en donde van a ir enclavados un montón de eh, sedes de universidades o de espacios innovadores ¿sí? uh -huh. ahí en ese espacio en la ciudad, como por ejemplo el ITBA o este tipo de universidades que tienen la tecnología como bandero como, como, como baluarte claro. o como obje objetivo ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que, ¿para ir presencial? Eh, sí, sí para, ah. para trabajar ahí, para tener sus laboratorios para tener, o sea, van a estar como distribuidos en edificios emblemas adentro de estos parques que van a ser públicos y que el 13 se abren, ¿sí? Bien. La verdad que va a tener también eh, lugares como para un, un ícono cultural, va a tener también un, un lugar como para poder, eh, para que la gente se reúna también, uh -huh. la verdad que, y le va a sumar muchísimas hectáreas verdes, ¿sí? Que antes estaban vedadas al público, porque cuando estaba el tiro federal eso era donde estaban los polígonos de tiro claro, en sí. donde accedían nada más que la cantidad de personas exactamente o las personas que estaban como que eran bueno, del club eso pasa así que el ahora deporte, sí. mudado el tiro federal estas hectáreas quedan de uso público a ver, aprovechando que sí. estás ahí que sos de la zona eh, tratando de no hacer autorreferencias pero por favor uno puede no, decir, no, me, pero me, bueno, uno anda por ahí sí. y desde el yo el otro día hablaba con alguien ya dije yo este Y a, a, hablaba desde el año 78 con el Mundial de Fútbol Y el domingo yo, yo estaba en la zona Haciendo otra actividad que no era la del partido sí y en un ambiente particular mientras dura el partido hay como una especie de ambiente de vacío por el alrededor. este porque el ¿De vacío legal de vacío no no no es como un problema físico hay una gran concentración de energía ah. en un punto sí. y chupa, el resto claro chupa la energía del alrededor no sí. no sé es una figura pero cuando se juntan en, en, en River no hay dónde estacionar ah, es verdad. y hace por eso hablé del 78, pasaron 50 años, en el 78. Y sin embargo, los eventos multitudinarios parece que no pensamos en nuestro país, en, en dónde nuestra estacionar? ciudad, dónde estacionar. Y entonces empieza el discurso que es tangencial, que se va para otro lado, que es decirte, ¿por qué no van por medio público? Uh -huh. Y no, no vamos, me voy en auto. Entonces, ¿por qué no venís en bicicleta? No voy en bicicleta, voy en auto. Entonces, ¿por qué no me el problema del auto que pago patente? Y no, es decir, a mí me cobra la patente y después me saca a la calle. ¿Cómo es? Entonces, en estos espacios que se van creando, porque terminan invadiendo la ciudad universitaria, que el domingo estaba cerrada, sí, obviamente, y bien, porque los que vamos a la ciudad universitaria nos invaden los estacioneros no de quieren. los partidos claro, de fútbol claro. y no tenemos dónde tirar el coche. Digo yo, vos que estás en la comuna, en el toque, y le va a tocar al que está en Avellaneda con la cancha de Racing, sí, o sí, Independiente, sí, sí. no sé por qué nombre de Racing yo este o, o en, Yo en, le dije en, 12, en los alrededores de todos los estadios no está previsto estacionar ni para arriba ni para abajo esa es la el eh, planteo en realidad el planteo, en, en realidad el planteo es, es, es, es muy válido y es el planteo de casi todos los vecinos que eh, los vecinos que residen en zona porque no es solamente sí. el que quiere venir al estadio de fútbol con su auto sino también el vecino que vive su vida cotidiana sí, ¿sí? También. Eh, a veces se mudó veces. ahí cuando estaba la cancha sí sí no pero otros te, esto cuando, cuando se juega un, un clásico un superclásico un partido los domingos no es solamente al barrio de primera influencia cerca del estadio sino repercute. que todo repercute ¿Por qué? porque todo el mundo viene y tenemos grandísimos problemas y una cantidad de contravenciones que se hacen en el momento, porque la gente, aunque vos no lo creas, quiere venir con el auto y cuando no encuentra el lugar, lo deja estacionado arriba de las veredas. Todo, en la esquina, ¿Sí? En, sí, lo en la esquina. Lo sí. No, no, pero si sí. sí, yo te extremo, que lo sube arriba de las veredas, lo sube arriba como transversalmente arriba de las veredas. Entonces wow. nosotros, eh, primero, se da un evento deportivo por una cantidad X de, de público, el club está haciendo estacionamientos, no creo que llegue, por supuesto, a, a nada de esto, pero lo que se promueve a todo esto es que, les guste o no les guste, tendría que existir una red de transporte público para que la gente pueda acercarse a estos lugares uh -huh. en forma masiva sin traer el auto, porque no hay en la ciudad hoy capacidad para recibir no esta cantidad de autos, ni... O sea, el tema es, la gente te pregunta, ¿por qué no se hacen estacionamientos, ¿sí? Porque hay una cuenta, una cuenta económica, ¿sí? En la cual no da para que existan la cantidad de estacionamientos que se necesitan y que sean rentables. Entonces, uh -huh. en esto sí se sopesa la rentabilidad, las empresas no lo hacen porque no tienen rentabilidad, ¿sí? Real, un estacionamiento para que te empiece a ser rentable, pasan muchísimos, muchísimos años, y hoy la verdad que el país no está como para pensar en esto y mucho menos eh, exigirlo a un no. privado y menos en la zona porque la yo zona yo creo que yo creo que se puede entiendo todos todos los argumentos son absolutamente válidos no pero uno ha tenido la posibilidad de acudir a otros estadios en otros lugares del mundo que merecen ser observados no como cualquiera no cualquiera sí, puede obvio. mirar a otros lados sí, sí. yo, yo me, te mencionaba lo del 78 por aquel en aquel momento yo había, hace mucho de esto para ver la edad que uno tiene, ¿no? pero sí. en aquel momento yo ya, ya había tenido la posibilidad de ver Miami claro. y ver Disney, y entonces cuando me imaginaba el estacionamiento para el Mundial dije, deberían cerrar así. no, deberían cerrar el aeroparque hacer un estacionamiento Ajá. y poner trencitos que te lleven y te traigan a River Mirá. pero eso, que es un símbolo, y vos lo decís para ir al, al Santiago Bernabéu uno llega en subte Claro. Y llega dos minutos antes y entra, claro. ¿no? Sí, no sí, como sí, acá sí, que sí. llega cinco minutos antes y saca la policía porque tu entrada no, ya mil, está ocupada. Mil por personas otra. ya tuvieron sí, que quedar afuera. Pero digo, está bien lo del transporte público, pero en algún lugar, porque no todos vienen de media hora de viaje. Hay gente que viene de muchos lugares para llegar ahí y sí. es probable que también se le facilite el acceso si vos le, le usás los espacios de estacionamiento y comunicás a lo mejor con, con transporte circunstancial, no necesariamente... Regular. Debería, por, por ahora no es como, o sea, no, no, lo, no lo hemos podido sí. como sortear, o por lo menos no está en la escala de la comuna, ¿sí? la contención que tenemos que hacer sí. de todos los vecinos y de todos los sí, que quieren escucha, acercarse ¿sí? Y, sí. y no no se puede. Ah, pero eh. siempre siempre se está abierto a escuchar alguna solución, ¿no es cierto? Yo he ido también a otros estadios europeos en donde también se llega absolutamente con transporte público, ¿sí? ¿sí? sí, sí, ¿sí? sí, sí por... Estados Unidos es pro auto, con lo sí, cual sí, eh, uno llega a esos grandes playones y uno estaciona como, como en Disney como en el, no sé, en, en, Miami, en Heat. Miami Heat, sí, pero... Sí, por... Acá no, y realmente yo creo que también Es verdad ya hablando... que River está construyendo sí, Un costado. estacionamiento claro, al costado dos, Que va a ir para arriba extremos, ¿no? los, sí. los, los americanos que se trasladan en auto Y resuelven el problema con el estacionamiento Al sí. lado del estadio y, lo, y hablamos de Madrid Donde... To, hay subte desde la punta de claro, donde quieras pero lo que y pasa también un poquito también es el, el ambiente ¿no es cierto? el medio ambiente, el cuidado de las huellas de carbono, también tanto auto en una capital tan, tan conglomerada sí, como, otra la, de, como claro. la de, Buenos Aires es otra discusión. Sí. Esperemos que alguien se digamos eh, tenga la solución para esto o estén ya encaminados en la solución, porque dan la sensación, bueno ya está el final ¿no? pero da la sensación que se resolvería el problema, no que se va a resolver, que se está resolviendo el problema simplemente preocupándose por el evento. Yo te organizo el partido de fútbol, te controlo cuatro cuadras de la resonda con cinco mil policías sí. y de ahí para afuera cómo llegan, cómo se van, cómo vienen, no, no sé es, si otra, está... es otro problema. Es sí. Un sí. Pro... No sí. es sí. mi problema. Es un problema de urbanismo, es un problema sí. de, de pensar un poquitito distinto o fuera de la caja para, para, todas estas, sí, sí. para todos estos eventos, ¿no? Que también, o sea, como yo empecé hablando hablando del metro cuadrado y hablando de la escucha activa al vecino, eh, lo tenemos todos los días y todos los días intentamos darles la contención y hablar también con nuestras autoridades inmediatamente Yo creo que ya ¿no? no hay casi que reclamarle a las comunas. Yo, Ajá, está, todo, está todo bien, sí. si lo que uno busca en la administración no. comunal... Eh, al lado de lo que era la historia. ¿Sabes qué le sumaría yo? Que es un punto para mejorar todo el tema del reciclado. Sí. Eh, vos estuviste el fin de semana sí. en una carrera de esto, ¿no? Sí, yo siempre. Como que hay que tomar más con. Nuestro programa se llama Ciudad Humana. Sí, es lo que iba, lo que iba a no decir, es, decir. No sí. es solo de la comuna, eh. Eh, me parece que es de Capital Federal. Seguir teniendo esa conciencia. ¿Cómo fue tu experiencia en esta carrera? Y, ah. y en este compromiso, ¿no? Porque sí que hace falta. sí, nosotros, cuando vos dijiste estuve, estuve en otro evento cerca de arriba, yo también te iba a comentar eso, yo también estuve el ayer domingo en otro, en otro evento, que es un evento deportivo que se hizo una, una carrera, la carrera de la Unión Europea, el Buenos Aires Run, sí. sí. Para generar conciencia. ¿Es Runner? No, no soy Runner, ah, pero bueno, nada. Tenemos no. Runner conocidas en común. Tenemos Runner conocidas y fue me... por culpa de esa Runner conocida <ríe> en común que a mí me metieron en esto. Pero mirá, bueno, sí, sí. Mirá. Me tomé como, como impulso y, y quise, quise participar, ¿sí? Porque tiene que ver con esto de generar conciencia, conciencia ambiental, ¿no claro, es Que es lo que eso. un poco como que nos, nos estaría como. No digo faltando, porque empezamos a crecer desde hace un tiempo a esta parte, crecimos un montón como ciudad en cuanto a estas cuestiones que tienen sí. que ver con el medio ambiente, con el reciclado, pero bueno. Nosotros empezamos es... en el 2017, ¿no? Ciudad Humana, y no se hablaban de estos temas. Al aire, en la tele, en... había solo algún programa en C5N, en TN, un programa. Ahora es transversal. Todos los políticos, todos los programas, todos tienen que tener su espacio verde, sustentable. Es que no no cabe de otra forma, no cabe desde la humanidad, no cabe desde lo que le estamos haciendo al mundo, ¿no es cierto? Tenemos que todos tomar conciencia. ¿sí? Yo hago tanta, tanto hincapié en la escala, ¿no es cierto? En toda escala. Vos veías ayer en esta carrera que se estaba se había estaba la, la, una ONG muy importante que es Banco de Bosques, ¿sí? Sí. que parte de lo recaudaba, iba para Banco de Bosques, en donde intentan salvar desesperadamente... Los grandes bosques que existen Hoy, ¿no? el, el, el Gran Chaco, Amazonas ¿sí? En esas escalas Pero en la nuestra, que es la de la ciudad También es importante sí, ¿sí? Nosotros sí, también, sí, sí, somos sí. actores importantísimos en, en, en, A esto de, de, en nuestro, o sea, Desde el reciclado Desde el... ¿A qué hora tengo que sacar Uy, la basura? Una campaña grande también que, de vuelta eh, sí, sí. Sí. Y, y te sumo los inmigrantes 19 son, a 21 por las dudas <risas> Como una 13 eh, eh, los inmigrantes, las colectividades eh, también forman parte de UNIR y, y viene ahora lo del Año Nuevo Chino No, ¿Qué no, más? no ahora el año viene nuevo Chino, otra no. festividad que, la del, que tiene ¿cómo que ¿Cómo se ver? llama? La, la, la, el Año Nuevo fue en enero, siempre en enero. varía entre, okay. entre febrero eh, enero y febrero, sí, porque okay. es, eh, tienen, un tienen un calendario lunar, calendario lunar, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? calendario ¿Sí? lunar un año así. y no, ahora viene, <ríe> viene una fiesta también que tiene que ver con la tradición más budista que es el Besak, que es el, el baño de, de, de, de, del, del bebé Buda por así uh -huh. decirlo y también se celebra en el, en el barrio, en, el barrio en la calle Arribeños, sí, eh, organiza el templo budista, un templo budista de los grandes que está sobre Avenida Kramer en, en Belgrano y lleva la festividad... Del Besaca al, al barrio. ¿Y esto ¿sí? es el 12? El domingo. El domingo. No sé qué okay. fecha, yo las fechas las tengo como. como, como no, no, no, no, no, no sé si es 13. Es este domingo Bien. que viene. El domingo es el, el domingo es 14, 14. 14, 14. El domingo es 14. 14. 14. Bien, ahí va a estar, entonces. Eh, y no te hablamos de política, ¿viste? Hasta o ahora sí, no. O, o sí. Tangencialmente. ¿no? como quieras. Porque fue así. No, porque en un, en un periodo de incertidumbre. Yo no. Además tenemos que ir a la tanda. En un periodo de incertidumbre donde nadie sabe nada. Y venimos de tres elecciones... Pero todo en la... el mundo habla todo. Pero todo el mundo habla. Y venimos de tres elecciones en La Rioja, en Misiones... Eh, donde este... sorprendentemente pasó lo mismo. Y Jujuy, donde... Creo, yo creo una sola cosa. Sí. Yo creo que nosotros que estamos en política tenemos que estar haciendo esto, esta agenda. La agenda que a la gente le importa. ¿sí? Ole. La gente que a la agenda le sí. importa. Esto, esto es lo que le importa a la gente. Eh, el medio ambiente, el estacionamiento, lo que le pasa todos los días, ¿sí? Podemos hablar de las próximas elecciones Obvio Pero eso pero es lo que, que le importa a los políticos Los políticos a hablan de lo que le importa a los políticos Y es terrible, porque yo llevo 50 años de hacer política Y últimamente, porque estoy en el espacio que debería ser Política cargo, de salud No, sí, no, salud, sí. pero política Sí, tal cual Y en este momento tengo una percepción de que cuando hablo con mis, digamos, ex... Amigo, qué sé yo, voy a llamarlo, yo estoy jubilado ya prácticamente, sí, okay. aunque de esto no jubila uno, Colegas, sí. pero los miro, los veo y, y, y digo, están en, el, están en el tema de ellos, en y el la barro. Gente, sí, no, no, esto no, cómo puede ser que, no importa el nombre, porque no importa la línea, cómo puede ser que yo vaya a hablar con el tipo y el tipo esté preocupado por el chiquitaje y la gente lo está percibiendo. Lo es que vos ves el, los canales de, de, de, de bueno, televisión, de cable. Sub, ¿eh? No Los, se los, los periodistas <risas> que van de un lado o del otro. Eh, hubieran empezado la entrevista con Horacio, Santilli, Larreta, Morales, Lustó, La pelea, porque la pelea. Me y a que... mí me gusta, este, y esto también me lo enseñó Agustín Forcheri, eh, hablar de propuestas, hablar de ideas. ¿Y qué te dice la gente? Y en la cuando estás en el barrio, ¿cómo te va? ¿No? Este, si querés, en algún otro momento te invitamos a hablar de, de, de política a pelearse en el barro pero no me parece que no es de usted no es de no es de la riña no no no no, no, no. yo siempre voy por un camino no, no hay que agrietar no hay que no hay que, que, que echar más leña al fuego de verdad, que tenemos sí verdad. hay que yo creo profundamente desde que estoy en política de que cuando uno tiene la capacidad de transformar sí. ¿sí? Eh, lo tiene que hacer y creo fehacientemente que es eso la política, es esa capacidad que uno tiene o que en masa de poder transformarle la vida positivamente a los demás. Por Bien. eso estoy y por eso me voy a, a, a quedar un espacio más, un tiempo más, si es posible. ¿Va de comuna. candidata de vuelta de.? de no comunera. lo sabemos, todavía ah, no están definidos, es pero me encantaría. Tengo la posibilidad. No, no, tengo la me, posibilidad. Me convertí en periodista. Ajá. Que... tengo la posibilidad porque son cuatro más cuatro okay, entonces okay, okay. pudiera tener la posibilidad okay, sí okay. pero creo en la transformación creo que creo en ese, muchas cosas es en muchos problema. valores ese es el, el problema porque yo entiendo que a todos los que están jugando en política y que hacen de eso su medio de vida es importante viene el cambio me queda me no me renuevan claro, el contrato sí, en y entonces tiene que tener ese problema el sí, tipo sí, sí, ahora tiene que hacer un gran esfuerzo porque los tipos que le van a dar el mandato ¿Están con un problema serio de incertidumbre mm. que es grave? Es terrible. El problema, la gente te lo define de diferente manera, la inseguridad, la inflación, pero la angustia es por la incertidumbre. Sí. Entonces, si cuando el tipo dice, bueno, acá viene el que te va a resolver el problema o el que tendría la responsabilidad, yo creo mucho en el individuo, así que no, no espero del, del Estado nada, sí. pero el tipo que debería estar ahí para de alguna manera encaminar tu incertidumbre el flaco está preocupado por su por el sí, zapato sí nada más sabes que eh, esto quizás eh, la vamos a despedir a flor y esto después me lo... parece bien el discurso que yo estoy pero sabés que está sí. distorsionado tanto sí y ahora me meto en política uh -huh. y vos me dirás no sabés que está tan distorsionado como la reta vende el antigrieta y Patricia vende en el sentido de sí, la, sí, promueve. la pluma que se pone <risa> este Y Patricia se pone las plumas de. Lo voy a cagar a patada. ¿No es cierto? Sí. se porta mal, lo, lo mato. Sí. Cuando cualquiera que esté en, el, en la línea. Del pro y habla de a estos hay que reventarlos a trompada, o decir si está haciendo campaña para Patricia. Ah, y cuando otro dice tenemos que amarnos ¿no? todo, decir si está haciendo campaña para Horacio. Sí. <risa> te sumo todo una, se transforma. Te sumo una discusión para más adelante, si la dejamos liberada a, a Flor, que se vino hasta acá, hasta el centro. Me, tener me, alguien del sexo me, femenino. Viste, ¿viste? viene. Eh, te sumo una pelea que estoy viendo últimamente, que es unitarios y federales. Ya pasó con Infran cuando dijo que los de Capital éramos un desastre, y ahora también en las elecciones de Misiones, Pasalacua dijo, acá no queremos que vengan, que el 011 no venga a llamar, este no, que no llame nadie de Capital. Hay como una discusión así de vuelta de ellos contra Uy, nosotros, bien. de unitarios y federales. ¿No lo escuchaste? ¿No lo sentiste también? Pero pará, pará, pero de eso vamos a hablar después. Yo te lo puedo poner tan duro que no me cae Te Celebramos, Flor. Bueno, bueno quedó a hablar. Gracias. Seguimos hablando de política, de educación, que no te pregunté. Cuando quieran, ¿Eh? cuando quieran me apasiona. Te, a te volvemos a invitar acá. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por el gracias por por tiempo linda